¿Sientes que sensibilizas especialmente con la naturaleza y te gustaría poder involucrarte en proyectos de cuidado medioambiental? El desarrollo sostenible y el conocimiento del impacto de la actividad humana sobre nuestro entorno se han convertido en factores imprescindibles en la sociedad actual, que han empezado a penetrar transversalmente en nuestra actividad desde el propio sistema productivo hasta nuestra forma de vivir. ¿Quién no ha oído hablar de crisis climática y sostenibilidad? Por lo tanto, los recursos humanos que se están empleando también van en aumento y para ello es fundamental la contratación de expertos medioambientales. Expertos que se pueden formar estudiando el ciclo de grado superior de educación y control ambiental con el objeto de integrar la dimensión ambiental en su quehacer profesional y puedan responder mediante la educación a las diversas problemáticas ambientales, locales y globales. Y tú puedes ser uno de ellos. Nuestro planeta te necesita. Inscríbete a la presentación en la que se te detallarán las temáticas del ciclo y la amplia variedad de actividades prácticas que se realizan. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderte.